13.12% es la proporción máxima en que se podrán reajustar los contratos de arrendamiento durante el año 2023 en Colombia. Si tú quieres saber para qué contratos específicos aplica, desde cuándo es que se puede hacer ese incremento, ¿Cómo le aviso al inquilino que ya es hora de pagar ese incremento? ¿Qué pasaría si el propietario le aumenta mucho más de lo que dice el IPC para el año 2023? ¿Y qué pasaría si el inquilino es el que se niega a pagar todo ese valor? Porque es muy alto. Estas preguntas son las que responderemos en este video. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Este es el primer video en el que hablaremos con todo lo relacionado a incrementos de contratos de arrendamiento para vivienda urbana y para local comercial durante el año 2023. Así que de una vez y sin dudarlo, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que no te perdas cuando salgan esos próximos videos. ¿Para qué contratos aplica? El porcentaje del IPC de 13.12% fijado por el gobierno es el parámetro de máximo incremento para aquellos contratos de arrendamiento de vivienda que se encuentran regidos por la actual rey, Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana en Colombia. Es decir, que si una persona habita, convive o reside en un inmueble por el cual paga una renta y se le renueva el contrato dentro del año 2023, debe coger el precio que venía pagando en la vigencia anterior y sumarle el 13.12% como nuevo canon de arrendamiento o para que resulte un nuevo canon de arrendamiento. Eso es todo. Punto. En cuanto a incremento de arrendamientos para locales comerciales, la cosa es muy distinta a la de vivienda, muy amplia también, y sería muy extenso tratarlo en este video. Por lo tanto, de forma responsable le vamos a dedicar un siguiente video. ¿Desde cuándo se debe aumentar el precio del arrendamiento para este año 2023? Algunos propietarios pensarán que con el cambio de año ya se está autorizado para incrementar los arrendamientos de vivienda. Que con el hecho de haber llegado al primero de enero ya están facultados para exigirle al inquilino que le aumente ese 13.12% que es el nuevo IPC para el año 2023. Pero la cosa no es así. Los precios del arrendamiento se pueden aumentar al momento de la renovación del contrato cada 12 meses. Es decir, que si un inquilino viene ocupando un inmueble en arrendamiento desde el primero de junio del año 2022, la renovación de ese contrato será el primero de junio del año 2023. En ese momento, en junio del 2023 el propietario aplicará ese 13.12% ese 13. que es el IPC para el año 2023. Es de aclarar que hay casos en los que la cosa no es así, que sí se pueden incrementar en los primeros días del mes de enero del 2023. Supongamos que el contrato arrancó el primero de enero del año 2019. Cada primero de enero en que ese contrato continúe hay una renovación. La renovación sería el primero de enero del año 2023. En ese caso sí, ahí sí aplica de forma inmediata el incremento del 13.12% del IPC del año 2023. Para resumir, ustedes lo que hacen es cogen la fecha en que se dio inicio la vigencia del contrato y van contando 12 meses. Cada 12 meses es la renovación y en esa renovación es que se incrementa el canon de arrendamiento. ¿Cómo se le debe avisar al arrendatario del aumento del alquiler? Si uno es propietario y quiere que su inquilino le pague con aumento el valor de la renta, pues lo primero que hay que hacer es avisarle. La ley indica que el propietario que haya decidido aumentar el valor de la renta tendrá que enviarle al inquilino una carta a través de correo certificado informándole de esa decisión. También la misma ley de arrendamiento de vivienda urbana nos da una alternativa que señala que si dentro del contrato de arrendamiento se estableció un mecanismo de aviso de ese incremento, es absolutamente válido. Lo que nos lleva a suponer que si dentro del contrato se encuentra escrita la dirección de correo electrónico, es absolutamente válida, válido mandarle un correo informándole de esa decisión. Ahora, vamos a suponer que en el contrato de arrendamiento no aparece la dirección de correo electrónico, pero si entre el arrendador propietario y el inquilino, el arrendatario, se cruzan permanentemente correos electrónicos, que ese es un medio de comunicación, esa consensualidad también permitirá que sea, válida el, que sea válido el aviso a través de, del correo electrónico. ¿Qué hacer en esos casos en que el propietario se le va la mano y nos cobra un poquito más de lo que dice el IPC? Sencillito, si tú eres inquilino arrendatario, tú solamente pagas hasta el 13.12% que es lo que dice el IPC. Quiero aclarar que no es cierto lo que dicen algunos medios de comunicación, que si el propietario cobra un poco de más... ¿Entonces el inquilino está facultado para terminar el contrato de arrendamiento? ¡Nah! Simplemente tú lo que tienes que hacer es pagar hasta donde sea el máximo del IPC. ¡Punto! En ninguna parte de la ley dice que es justa causa para terminar un contrato de arrendamiento el que el propietario cobre de más. Lo máximo o lo peor que puede pasar es que uno se limite como inquilino a pagar el 13.12% y ya. Sí, es un abuso que un propietario intente pensar que puede cobrar mucho más. Y es más, si uno no le paga lo que él pide, hasta ni le recibe el canon de arrendamiento, tampoco hay problema. Si a mí el propietario no me quiere recibir, se rehúsa a recibir el valor del canon de arrendamiento aumentado como él quiere, en ese caso yo me voy para el banco agrario y pago en el banco agrario y que el propietario vaya y reclame lo que es justo. ¿Qué pasa cuando es el inquilino el que no quiere aceptar que el canon de arrendamiento se incrementa con el nuevo IPC del año 2023. Pues es más simple aún. Eso es un incumplimiento del contrato de arrendamiento y eso sí es justa causa para que el propietario, el arrendador, solicite la terminación inmediata del contrato junto con la desocupación del inmueble. Recordemos que en la Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana indica que en las prórrogas el arrendatario está obligado a sujetarse a los incrementos de ley. Y sí, arrendatarios, es muy cierto, es un IPC demasiado alto, pero si nosotros no lo pagamos, ese incumplimiento no solo nos lleva a esa terminación del contrato y la obligación de desocupar, sino que también nos pueden cobrar la cláusula penal. A modo de reflexión personal, yo me puse a pensar que hace dos años el IPC fue de 1.61% y uno como arrendatario decía, hombre, estamos un poco beneficiados porque el IPC no fue tan alto. Yo creo que por ley de compensación ahora nos tocó que asumir ese costo y pues esa reflexión es la que me permite decir, pues, nos tocó. En los próximos videos vamos a hablar sobre cómo se hace el incremento a los contratos de arrendamiento de local comercial, cómo se puede negociar una rebaja en los contratos de arrendamiento, qué pasa con esos contratos de arrendamiento que son verbales y cómo se hacen los incrementos en esos contratos de arrendamiento cuyas vigencias son inferiores a un año, como por ejemplo dos meses, tres meses, seis meses. Entonces, si no quieres perderte todos estos temas y los que vienen, te invito ya mismo a que vayas y te registres en el enlace que te dejo en la descripción de este video. De esa manera cuando salga el video inmediatamente te aviso. Nos vemos en el próximo video de Derecho Inmobiliario. Chao.